este video voy a explicar cómo puedo convertir este tablero que tengo aquí justo frente a mí en un template o plantilla que le aparezca a mis estudiantes entre las opciones de templates cuando ellos den clic aquí en los templates de Miro. Entonces eh, yo creé esta plantilla, ¿no? puse las actividades del día 1, del día 2, del día 3, del día 4. Lo que quiero en la actividad es que los estudiantes, cada uno pueda crear su propio tablero. Eh, que esté en blanco o con estas instrucciones o ejemplitos que dejé por ahí en el tablero y que ellos eh, lo van a crear en mi equipo de tal manera que yo voy a tener eh, manera de entrar y ver lo que cada uno de los estudiantes va eh, logrando, creando, haciendo eh, eh, sobre mi plantilla. Entonces, ¿cómo creo la plantilla? Esto es realmente muy, muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es vamos a darle clic aquí arriba en el botón de exportar el tablero que aparece justo al lado de el nombre que le di a mi tablero. Entonces, le doy exportar. Y está justo aquí la opción, debajo de guardar como PDF, puedo ver que dice guardar el tablero como un template. Entonces, doy clic ahí y me da dos opciones. Eh, además de darle eh, un nombre, por ejemplo, le voy a dar eh, template de proyecto, más que los estudiantes sepan, le podría dar una descripción, eh, si quiero que tengan algún poco más de detalle acerca de esto, eh, le puedo, puedo elegir entre estas dos opciones, puedo convertirlo en un template personal, eso significa un template que solamente yo voy a estar utilizando en diferentes tableros eh, para, para mi uso nada más, o puedo hacer que sea un template compartido con mi equipo. Esta es la opción que yo quiero ahorita, porque ya previamente invité a todos mis estudiantes a mi equipo de Miro, y entonces ya con esto ellos van a tener acceso justamente a este template. También puedo elegir el área de, de Preview, dando clic aquí, para qué imagen es la que va a estar eh, representando al, al tablero cuando lo encuentren entre la, la lista de, eh, de todos los templates disponibles. Le doy ahí ya done. Y ahí está, ya tengo mi template de proyecto. Le doy guardar. Y listo. Ya me dice Miro que ya está entre la lista de los disponibles. Ahora, ¿cómo se usa esa plantilla que acabo de crear? Cualquiera, ya sea yo o cualquiera de los estudiantes que ya invité yo previamente aquí al equipo, lo único que van a hacer es que le van a dar clic en crear un nuevo tablero. Le van a poner eh, su nombre. Por ejemplo, aquí le pondría proyecto de Cristian. ¿no? Eh, no voy a notificar a los miembros de que se creó un nuevo tablero en este momento para que no le llegue notificación a todos de que se creó. Y ahí está. Van a aparecer, general, para la mayoría de las personas, cuando se cargan las sugerencias de templates, aparece este, este, esta elección de entre todos los templates. ¿Dónde vamos a encontrar ese template que nosotros acabamos de crear? Vamos a bajar en la página y lo vamos a encontrar aquí en la lista de Custom Templates. Y aquí abajo está Shared Templates entre los Shared Templates. Entonces, yo doy clic ahí en Shared y aquí está. Ya lo podemos ver aquí. Este es el template que yo acabo de crear y que ya voy a poder utilizar. Le doy clic aquí para agregarlo y ahí está. Ya se agregó a un tablero completamente nuevo. ¿Qué pasa si me salté? ¿no? Por algo alguien le dio, le dio clic de más y me salté la opción de, de empezar mi tablero con una plantilla muy fácil. Me voy aquí a un costado al botón de Templates. ¿Sí? Ahí está el botón de Templates. Doy clic en el botón de Templates y otra vez, si empiezo desde All Templates o desde alguna otra categoría, todo lo que tengo que hacer es navegar a la parte de abajo, darle clic en Shared y buscar aquí en la lista de Templates y agrego mi template de proyecto, dando clic aquí en el botón de Agregar, Add. Doy clic, y ahí está nuevamente mi template. Este template, pues, ya yo lo podría anclar, anclar al fondo y, pues, hacer zoom en él para empezar yo a, a, a trabajar ya, ya con él le doy aquí long press to unlock y bueno ya está ya podría empezar yo eh, a escribir todas mis ideas eh, para ir comenzando a trabajar con este template entonces así de sencillo es crear nuestras propias plantillas para nosotros eh, personalizar la manera en que queremos trabajar y pues darle a nuestros estudiantes una manera muy sencilla de que ellos puedan construir tableros y comenzar a trabajar de una manera rap, rápida y ágil con las instrucciones y las herramientas que nosotros hemos creado para ellos. Espero que esto les ayude muchísimo a agilizar y mejorar las actividades de sus proyectos, de sus sesiones de clase y les deseo el mayor de los éxitos.